Mi nombre es Cintia Rodríguez, soy licenciada en enfermería, mamá de dos niñas, Maite y Mailem. Trabajo en el hospital de IPS y actualmente vivo con mis padres. El sueño de la casa propia, incluso para los que tenemos un trabajo, es muy lejano, especialmente cuando hay niños. Y yo con mis dos niñitas, que también tienen sus gastos, me es un poco difícil. A través de las redes sociales eh, conocí Habitat y lo que hacen con las familias en el proyecto Mujeres Construyen. Me animé a escribirles y se pusieron en contacto conmigo. Fue un proceso muy rápido y fue como un regalo más o menos, porque en realidad yo no tenía nada. Me llamaron, eh, me mostraron el proyecto, me orientaron. Me dijeron, esto es lo que te conviene, este espacio vas a poder usar con tus hijas, así vas a poder ampliar más adelante. La construcción se inicia el 20 de mayo. Voy a pasar mi cumpleaños, que es el 25, con las voluntarias que van a estar trabajando conmigo para la construcción de la casa. Va a ser una experiencia única realmente, poder estar con gente que se dedica a ayudar y a brindar una esperanza, a brindar una ayuda a personas que quizás nosotros solos no vamos a poder. Lo que le digo a las mamás que creen que están solas es que siempre tengan una esperanza, que cuando creemos en Dios nos presenta la oportunidad de cumplir lo que deseamos. Y en este caso a mí se me presentó como Habitat y el proyecto de Mujeres Construyen, que me ayuda a cumplir el sueño de tener una casa propia con mis hijas.